Déjame hacer la intro de Navarra Confidencial que esto tenemos que mandar a YouTube de todas formas. Bueno, bienvenidos todos a nuevamente a. Bueno, esto es un directo de Instagram de Navarra Confidencial. Y bueno, antes que nada disculpas con todas las personas que nos siguen en redes porque no había mucha actividad en las últimas semanas. Y es porque estuve con COVID. Me digo, me dio el virus chino. Claro que me moría las semanas anteriores. Pero del ya, Partido Comunista un... chino. <ríe> logré hacer un, un directo la semana pasada con, con Andrés Barrientos, con Emí Díaz y con, con Horacio Justo, pero después de eso ya volví a, a decaer. Pero no importa, ya estoy estoy mejor, entonces hay como trabajar un poco. Ahora sí, vamos, a, vamos con el tema, el tema importante. El día de hoy estamos con, con Andrés Sebastián Díaz quien es el fundador de la página Libertario, gran amigo mío de los círculos de libertarios y liberales acá en el Ecuador, y con él vamos a hablar sobre el tema de las elecciones del domingo, a las que no sé cómo voy a ir porque voy a contaminar a todos o me voy a morir de nuevo. Entonces, Sebas, más o menos, tú explícales un poco a las, a las personas que nos están viendo y escuchando cuál es la, la situación en general y luego vamos a vamos ir disecando un poco los detalles más, más importantes. Bueno, Hugo, por haber, primero muy buenas con todos, eh, saludos, veo que hay gente conectada de Argentina, más gente de Chile. Eh, bueno, el 7 de febrero vamos a estar en Ecuador eh, nuevamente en elecciones después de largos, tortuosos años de un gobierno que viene del correísmo se aparta del correísmo en discurso, en propaganda, pero ciertamente no elabora ninguna reforma de fondo que destierre a este, a este sistema nefasto de las instituciones ecuatorianas. Entonces lo que tenemos es dos primeros años en los cuales titubean y dos años siguientes en los cuales se hace un, unas tantas políticas cosméticas, de unas reformas... Eh, completamente cosméticas, pero que no logran cambiar el rumbo del, del Ecuador. Junto a eso cae la pandemia, eh, un país que ya venía empeorando sus cifras de económicas de una manera brutal, termina cayendo eh, como no era de otra forma, como eh, me parece que 9.5% del PIB, una caída brutal, una más eh, fuerte que la que fue en el feriado bancario de la crisis del 99, entonces... Esto hace que tengamos un escenario totalmente polarizado. Tenemos 16 binomios presidenciales, eh, que muestran la gran fragmentación del sistema de partido ecuatoriano. De esos 16, solo tres tienen como que posibilidades reales. Bueno, uno se va, se va sumando uno en redes, pero eh, que no da cierta confianza de que vaya a ser un candidato que pueda pasar la segunda la segunda eh, parte del certamen. Entonces, los primeros que tenemos es uno, el, el candidato del correísmo. Un candidato que fue escogido literalmente a dedo. ¿Por qué? Porque el correísmo lo que vemos es que tiene un voto duro, un voto ideológico, un voto fanático del, del alrededor de 15-20%. O sea, tú puedes poner un mono con pistolas que la gente va a votar por ese mono con pistolas. De ahí es como vayan construyendo en base a la figura de Correa para lograr, ver si es que logran dar un salto y volver a conquistar el poder. De ahí tenemos eh, a un candidato de, del espectro, se puede decir, de la centro-derecha, Guillermo Lazo, un candidato conservador, con... Más eh, de dentro más que conservador, partido... diría que es liberal. Ahí sí o te sea... tinta, porque Lazo es liberal, o sea, tiene es, personalmente es conservador, y eso es lo que se le va a increpar siempre, pero... Pero Lazo, al menos la postura de su partido y de su de todo su programa de trabajo, no tiene que ver tanto con temas conservadores, sino con abiertamente liberales. Entonces, tal vez por ahí es, es la primera es que cosa es el... que puede comenzar a preocupar, más que preocupar, a, a, a dividir a la gente dentro de... Es que de ese es que el problema, por ejemplo. Por si decimos es un candidato liberal... Y nos vamos a ver, por ejemplo, el, el plan de gobierno, o sea, tan, tan, tan liberal que sea, no lo es. Entonces es un partido que se adapta a las condiciones de la realidad política ecuatoriana. La realidad política ecuatoriana es que somos un país netamente eh, volteados hacia el estatismo, el, o sea, el gobierno, la política eh, dirige tu vida, o sea, dirige que tú puedas literalmente eh, tengas la opción de poder comprar algo o no, o sea, es, es sumamente eh, girado hacia el estatismo y dentro de Creo, que es del partido de Guillermo Lazo, hay varias facciones, no nos creamos que porque eh, hay una institución que se llama Ecuador Libre, que es el think tank, que elabora su plan de gobierno y todo esto, todo el partido es liberal, porque no es así, hay varias facciones que se van configurando dentro del partido, que incluso puede que ni siquiera estén alineadas a lo que puede ser una política liberal, entonces en ese sentido, o sea, para la... Eh, idiosincrasia ecuatoriana, se puede decir que Guillermo Lazo es un candidato conservador. ¿Por qué? Porque tiene su, sus bases de, de, en el Opus Dei, tiene sus bases dentro de, de una familia católica y ese tipo de cosas. En el Ecuador es considera más o menos con, conservador y aparte es banquero. Y <risa> ahí tercero, tenemos otro, candidato, candidato. otro candidato que se llama eh, Jacob Pérez, este candidato es el candidato del a la eh, eh, indigenista de la, de la figura política indigenista de un partido que se llama Pachakutik. Este partido es un partido que igual tiene sus varias facciones, dentro de sus facciones, obviamente hay sus sus facciones radicales tiradas al marxismo, otras más centristas, otras más demócratas, otras eh, que pueden ir bailando de acuerdo el, el escenario político que tengan enfrente. Vimos que, por ejemplo, Jacob Pérez fue uno de los que estuvo al frente de las marchas en octubre. Y estas marchas en octubre o, obviamente vinieron capitalizadas también por otro bando del, del escenario indigenista, que es la Conalle, que son bases netamente marxistas. Eh, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen sus mismos eh, dirigentes. Entonces vemos que hay una configuración de este tercer partido que obviamente está ubicado a la, a la centro izquierda, más por moderación, porque Pachacuti en este punto tiene que apelar al voto de centro. Entonces vemos que te, hay una postura más más conciliadora, más centrada, moderada, a, hablando más o menos de que puede estar pensando en un tratado de, con los Estados Unidos de, de libre comercio y ese tipo de cosas. Y después de eso tenemos un candidato que surge desde lo más oscuro de la red, que podemos decir TikTok. Este candidato se hace popular en estas redes, se hace popular entre los más jóvenes, entre esa población woke eh, progresista. Los millennials. Que... Ojo, que nosotros somos millennials, entonces... Los <risa> veces... millennials es del wokeismo, claro, es de la, claro, la iglesia del wokeismo. Claro, puede ser millennials, pueden ser centennials, puede ser todo lo que viene debajo. Entonces, este candidato viene de un partido que se llama Izquierda Democrática, es de un partido, eh, pese al nombre, es de un partido socialdemócrata, un partido más parecido a lo que es la democracia cristiana, pero a la izquierda, eh, fundada por un expresidente de la República del Ecuador. Y este partido estaba por desaparecer. Y en estas elecciones... Ponen a un candidato, eh, corrígeme si me equivoco en el nombre, se llama Inti Grondenberg. Eh, ah, sí, sí sí, este, sí, sí, sí. Ya, este candidato Pablo es, Rosemena de la izquierda. ¿no? Ajá. <ríe> bueno, este candidato eh, científico, pero este se baja de la camioneta un poco antes y se quedan sin candidato y escogen a, a un candidato, el candidato de TikTok, que se llama Javier Herbas, es un candidato de la de la industria agrícola, él abre, dice que abre mercados, agrícolas eh, ecuatorianos dentro de lo que puede ser Europa, Estados Unidos, pero bueno, llega con un mensaje más centrado, con, con, como le dice él, justicia social, libertad, pero con justicia social. Entonces vemos que van bailando igual en esta centro izquierda, lo único claro que se tiene en la centro derecha de este candidato Guillermo Lazo, que es lo, o sea, de los candidatos que tienen posibilidades Ajá. reales. De ahí, el hay, hay, hay, algunos otros, el hay algunos otros candidatos que, que es, o sea, son reducidos, realmente no van a tener ninguna posibilidad de pasar a segunda a segunda vuelta, pero yo creo que vale la pena mencionarles porque tienen su, sus bases de apoyo firmes y bueno, algunos han sido legisladores y en ese sentido han hecho un trabajo decente, considero yo, como Guillermo y de suma que yo diría que está más a la, a la derecha que, que Lazo, porque él hizo una reestructuración completa de su partido, que a mí me consta, porque yo, yo ayudé con algunos de los nuevos candidatos que están en, en sus listas, y Celi ahora es más o menos un, un partido eh, casi conservador, o sea tiene mucho elemento pro vida, mucho elemento liberal clásico, y está intentando conciliar con, con gente más de, de la nueva derecha, de lo que consideramos nueva derecha, o sea, un poco nacionalistas, conservadores duros, eh, tradicionalistas, eh, paleolibertarios y demás. Entonces, ese es uno de los otros candidatos que creo que vale la pena destacar. Isidro Romero es otro, que es eh, creo que uno de los grandes chimbadores porque tiene una actitud agresiva políticamente. Y de hecho es lo que ha demostrado. Y que, bueno, para es lo que no fue... Sean... Ajá. Para los que no sean de Ecuador, chimbadores más o menos como ese candidato que entra para eh, comerle votos a otro candidato. Esa es la única función de, de los chimbadores, que, que me parece que es una claro. palabra que solo existe Ajá. en el Ecuador sí, y, sí. y, y no más. Es el candidato que no gana, pero que está ahí para, para hacer que otros pierdan. O sea, su, su éxito Ajá. es hacer que otros pierdan, pierdan su, sus votos. ¿Qué otro candidato así es in interesante? Creo que Freire, lamentablemente, Pedro Freire, por el partido en el que está, está en una situación eh, muy muy triste, porque tiene ideas incluso más más interesantes que las de Lazo, es mucho más liberal. Eso incluye también la postura social, que Lazo más bien se mantiene en el lado conservador. Eh, Freire me parece que apunta incluso más al, al, voto, eh, al voto Gloria Álvarez, pues, al de liberemos todo pero ahí hay algo mm. interesante porque tú mismo lo dices, en el partido en el que está ¿en qué partido? Está en un partido de un ex asambleísta Mendoza, ya me, me parece que está procesado por, por corrupción sí. corrígeme si me equivoco sí, sí, y está. era de alianza país o sea, un, de, del partido de Correa cuando que del partido que parió tanto a Correa como a Moreno como a toda eh, la revolución ciudadana de ahora eh, entonces que el candidato liberal, un candidato más o menos serio, liberal, esté en ese partido ya te da una mala perspectiva de lo que es el sistema de partidos ecuatorianos y eso es en lo que hay que fijarnos bastante. El sistema de partidos ecuatoriano en este momento está en reconfiguración y al momento de estar en reconfiguración por eso hay tantos binomios y esos binomios saben bien que no van a ganar, pero la única eh, razón por la que están es para hacerse sentir y decir con este 1% tú eh, candidato de segunda vuelta puede estar ganando puede estar perdiendo. Yo voy a venderte mis votos. Y todos los partidos de alquiler que tenemos hoy en día es para esa función. Para que de esos candidatos que suman 1 o 2% vayan como acciones y vayan a vendérselas a los partidos dominantes eh, que están en la segunda vuelta. Esa es la única función de esos partidos. La gente dice, pero yo no entiendo por qué se presentan si no van a ganar. Esa es la razón primordial por la que se presentan para hacerse notar, para hacerse decir tengo mi pequeño núcleo de poder en el cual yo te lo puedo vender. Por eso vemos que por ejemplo el candidato Isidro Romero, este pese a que tú lo ves con un discurso que es más derechista, más mano fuerte, pena de muerte, pero está en un partido que se llama Avanza y en ese partido Avanza es de igual de un ala del, correísmo. del correísmo. Entonces, entonces ¿de sí. quién estamos hablando? O sea, Ahora, el, antes de pasar a los dos últimos, que bueno, hay más como, como Gustavo Larrea, que de hecho fue funcionario de, del correísmo, así que tiene o sea, decir eso, y es decir, es otro correísta compartido propio que se lanzó, y el candidato de los providas, del voto provida religioso duro, eh, me llamó la atención porque yo digo, es, es es un desperdicio que se haya lanzado porque habría sido un buen legislador y en un en un distrito más, más adecuado podría hasta haber ganado con, con buena votación que es eh, Gerson Almeida que es un pastor protestante y bueno ahí tienes un expresidente que es Lucio que realmente ya se rayó man, te intenta promover una campaña basada en bitcoins en eh, bueno o sea es, es una ya es algo completamente fuera de fuera de lugar incluso para candidatos como herbas que son tiktokers y pues el, el que fue ministro de Cultura y que artista reconocido, debería haberse quedado como artista, que es Juan Fernando Velasco. El resto de candidatos casi son desconocidos, así que hablar de ellos o, es, es, es irrelevante. O sea, yo creo que esos son los grandes los grandes actores los que pueden llegar a superar más de más de un 3%. Y bueno, los, los tres grandes, y sobre todo Lazo y, y Arauz, que son los entre, entre quienes compite de verdad la elección completamente ah igual. y el voto nulo el voto nulo y el voto blanco que eso también puede ser una de las grandes problemas de esta elección que ah, bueno vemos que hay muchísima gente indecisa y hay muchísima gente que además no quiere votar o sea está decepcionada con el sistema de partidos está decepcionada con el, el país en general con el sistema político ecuatoriano entonces creen que es una oportunidad para dar un voto protesta no solamente por un candidato relativamente bueno o malo, sino contra el sistema y es el voto nulo o el voto en blanco, que en este momento lo que va a hacer es reducir el margen con el que puede ganar un, uno de los dos candidatos y le beneficia sobre todo al candidato corrista, que es de Arauz. Lazo tiene, yo creo que Lazo sí tiene voto duro parecido en números al, al voto de Arauz pero el juego de lazo es que incluso entre el voto duro que tiene hay mucha gente que es que puede, puede salirse que puede estar votando por razones más, más morales o directamente protestando por no querer votar por lazo lazo genera mucho rechazo entre entre los des, sectores indecisos o sea a la gente no le convence que haya sido banquero y eh, que tenga un discurso de lo que dicen neoliberal es, es un discurso de, de liberalismo de potencia estatal, como hemos hablado y trabajado un poco con los propios liberales. Totalmente de acuerdo, pero hay, hay algo que entender en todo eso. Por ejemplo, que veo un comentario que dice, Gervas eh, eh, y, y Freile son buenos candidatos. Sí, a ver, si estuviéramos en condiciones normales, estos dos candidatos, o sea, si es que estos dos candidatos fueran los que estuvieran disputando la, la, la primera vuelta, yo votaría nulo. ¿Por qué? El voto nulo sirve de dos formas. De la forma política, en la cual tú te desentiendes con todo el espectro porque dices, ninguno me representa y yo soy apolítico. Y como me obligan a ir a votar, pongo nulo, rompo la papeleta, dibujo alguna alguna cosa ahí en la Obscenidad. papeleta y yo me desentiendo. <risas> Obscenidades y yo me desentiendo con, con la papeleta. Yo soy apolítico. Pero hay la otra. Sí. La que de, del grupo que no es apolítico, no sé si tú has escuchado, eh, a este youtuber que se llama Rubén Gisbert sí. que lo recomiendo sí, sí. mucho Rubén Gisbert dice y eh, que ojo, no, no es liberal él se considera republicano, si no estoy mal eh, es un voto protesta, ¿por qué? porque yo estoy protestando contra un sistema que no es democrático, que no es republicano en el cual hay un sistema de oligarquías de partidocracias que monopolizan el espectro político y no dejan que nadie cambie. Todo se marca dentro del cúmulo socialdemócrata y de ahí ya no está. Él pone dentro de la socialdemocracia tanto a Podemos como a Vox. ¿Por qué? Porque entran en al sistema sabiendo cómo es el sistema, diciendo que lo van a cambiar, y el rato que se topan ahí con que no pueden cambiar absolutamente nada o pueden hacer cambios cosméticos porque hay ciertas barreras que la pone ese sistema partidocrático, y dicen, no, miren, nos encontramos que hay ciertos poderes fácticos en los cuales, a ver, si tú te metes sabiendo que el sistema es así, y sabes que no vas a poder cambiar esos poderes fácticos, entonces tú estás siendo cómplice de lo que hay ahí adentro, ¿ya? Eso tú puedes hacerlo en España. En España puedes hacerlo tranquilamente, ¿por qué? Porque ahí tienes un... algo que te salva detrás, que es la Unión Europea. Algo que salva detrás que es una cierta institucionalidad sólida que te hace eh, estar dentro del grupo de las democracias plenas. ¿Ya? Ecuador no. Ecuador no es, es, una, es una democracia completamente deficiente con instituciones que se sostienen con palos atados a la tierra. Esa es la institucionalidad ecuatoriana. Entonces, cuando tú tienes ese escenario... Tú sí te estás jugando entre permanecer en esa democracia imperfecta con la oportunidad de hacer frente desde la sociedad civil fuerte para que se reconfigure el sistema y poder crear instituciones, o ir hacia el autoritarismo que después te de en una tiranía. Ese es el escenario en el cual nos estamos jugando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vemos del candidato Arauz que... Él mismo lo dice en sus entrevistas. Esto es un proyecto, o al proyecto, el proyecto que se va configurando en el grupo de Puebla, ese grupo que se fue configurando después de, del rotundo fracaso del Foro de Sao Paulo, por eso escucharemos que ya no dicen ni siquiera el socialismo del siglo XXI, ni siquiera lo nombran, dicen los gobiernos progresistas, ese es el nuevo mantra de ellos, los gobiernos progresistas contra las oligarquías neoliberales. El, el, el enemigo es el mismo, el discurso cambia para ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que tenemos un candidato que dice, nosotros aspiramos no gobernar cuatro años en un proyecto, sino diez, veinte, treinta, cincuenta años. ¿Eso qué te quiere decir? Que si ya perdieron el poder una vez por carambolas que dan la vida con un candidato... No que, van a dejar eh, que pierdan no van a perder el, el poder en algo. No. o sea se van a, No se van, se van a dar a el chance hasta el final. Exactamente. Entonces, a eso nos estamos arriesgando. Entonces, el voto nulo no es una opción en este punto. Yo puedo entender la gente que está completamente decepcionada de este sistema político, porque cómo no estarlo, pero tú puedes ser un oponente de izquierda en un gobierno de lazo y sabes bien que vas a tener campo de acción. En cambio, acordémonos lo que fue el, el gobierno de Correa. Acuérdense lo que es coger la prensa y romperlos en esa. Eh, las abatinas, en las sabatinas, en, la saba, en eran, las sabatinas. En las pero. Ajá. Pero, o sea, pero más o menos para que la gente entienda que es una sabatina. No que no, recuerdan. Eran no si se recuerdan, todo, yo, yo no si dijiste, se recuerdan esto de programas. Chávez. Ajá. Eran unos programas que hacían todos los sábados, eh, una transmisión en nacional, en, en cadena nacional básicamente, porque todos, habían canales públicos que estaban obligados a retransmitir esto y algunos canales privados eh, retransmitían también por, por cuestiones de, de rating. Y pues era un, una suerte de enlace que hacía el presidente para indicar lo que había hecho en la semana. Eran unos programas costosos en donde había más que programa. Más que programa, era un escenario de propaganda, era un escenario de propaganda pagados con los fondos públicos para hacer un monólogo de odio. ¿Cuál monólogo de odio? No sé si recuerden los que han leído 1984, en el cual había... De este escenario... tres minutos de odio. Exacto, esos tres minutos de odio, ¿qué significan? Que es el líder supremo en el cual reconfigura todo un escenario del cual no puedes salirte para mostrarte cuál es el oponente al cual tú debes abatir. ¿Cuál es el enemigo? Vemos que, por ejemplo, sale diciendo los antipatriotas. ¿Qué más patriota es de alguien que defiende a su, a su nación de los propios políticos? Eso es un verdadero patriota, no alguien que le da carta blanca a cualquier político. Y eso hay que entenderlo bien. La gente que le vaya a dar alazo eh, este voto, en los cuales me incluyo, no significa que le vamos a dar una carta blanca al poder. Un liberal, si es que se considera liberal, si es que se considera incluso conservador, libertario, parolibertario, libertario, lo que sea, es que tú das ese voto de representación política, pero tu labor como sociedad civil es criticar al poder, esté quien esté en el poder. Ese es el punto de ser una sociedad civil. Y es lo que no hay. Bueno, sí, o sea, fíjate que el, el sistema político tiene incluso la sociedad civil ecuatoriana, están tan fragmentadas y están en un estado tan profundo de generación después de cuatro años de correísmo sin Correa que eso fue lo que fue Lenin Moreno, correísmo sin Correa que realmente el, el propio sistema electoral está inflado con eh, partidos ad hoc con candidatos que de una u otra forma todos tienen ideas similares sobre el poder no sobre para qué ejercer el poder porque aquí es en donde se diferencia sobre todo los fines, no los medios, los medios van a ser los mismos porque Lazo no se ha comprometido a quitar la estructura jurídica que preserva el, el poder del correísmo, que es la Constitución de Montecristi. Lazo, si es que gobierna, gobernaría con, con una Constitución de Montecristi y cambiarían muy pocas cosas de esa Constitución, lo cual a mí me parece que es un, un problema eh, sustancial que, que va a haber para la persona que gobierne, sea Lazo eh, o cualquier persona de oposición al, al correísmo, lo cual es eh, efectivamente Lazo, no voy a hablar del resto de candidatos porque ellos no van a llegar. Pero tiene el caso de Arauz. Y, es, y es algo que Ajá. hay que tenerlo muy en claro. Cualquier candidato que venga, venga de izquierda, venga de derecha, sea Lazo, sea Yacu, sea lo que sea, tiene un corset que se llama con eh, que se llama Constitución de Montecristi, eh, del de Montecristi. Montecristi. estado Ya, pero la constitución surge como un mecanismo para controlar al poder. En cambio, esto, este nuevo sistema de neoconstitucionalismo lo que tenemos es que es un corset no para el poder, sino para la sociedad civil. El poder está resguardado en esa constitución, es una constitución hecha a la medida de quien esté adoptando el poder político. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por eso es que cuando vino Moreno, se le volteó a Correa, encontré toda esa institución ese hermatoste constitucional que le sirvió a él para perseguirlo al mismo. Y el que venga va a hacer lo mismo si es que no se adaptan una... Yo ni siquiera tendría que decir que hay que abolir esa constitución, hay que reformarla, hay que reformarla profundamente. Eso de estarse aventurando cada cuatro, ocho o diez años en aventuras constitucionales no arreglan absolutamente nada pero es que no solamente te fijas que es el sistema electoral el que está podrido, porque a la final eso se proyecta en las propias instituciones electivas del país. Tienes una presidencia que es especialmente poderosa, es el hiperpresidencialismo, y la gente le tiene muchísima fe al candidato presidencial, creen que la elección se define en el candidato presidencial, pero en este momento en realidad la elección puede definirse por eh, las bancadas y por las alianzas que se generen para, para la asamblea. que Tienes 137 curules que están en juego, algunos son fijos. Es obvio que Abdalá Bucaram va a llegar a tener curul, o sea, eso no es no está en duda. Es obvio que Pierina Correa va a llegar a tener curul. Yo te diría hasta cierto punto en, en provincia, como por ejemplo en Tuguragua, es obvio que, que Esteban Torres va a conservar su curul eh, y así. Pero tienes entre estos grupos que se van a conformar en la Asamblea, si es que el voto duro de, de cualquier partido, y voy a plantear, si es que el voto duro del socialismo del siglo XXI, del progresismo, del corrismo, de Arauz, se logra plasmar en el en voto duro para sus candidatos a la Asamblea, tú puedes tenerle a él en la presidencia y hubo un, un legislativo casi servil a cualquiera de sus propuestas, lo que implica Cualquier propuesta de legislación, cualquier propuesta de política pública eh, que atente contra el mercado, que atente contra la dignidad humana, que atente contra lo que tú quieras, va a pasar porque tienes una persona dispuesta a imponerla a través de cualquier medio que sería la presidencia y tienes un legislativo que va, va a cumplir con los caprichos de esa presidencia. Ahora, si es que tienes otra caso, así, la perdón, órgano, perdón, o sea, que sí, sí. perdón que te interrumpa, perdón que te interrumpa. Aún así, teniendo la Asamblea en contra, digamos que llega Arauz, y aún así teniendo la Asamblea en contra, tenemos un, un sistema en el cual el presidente, el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tiene mucho poder, y mediante decretos de Ejecutivos puede mandar a discrecionalidad, entonces ese es otro de los problemas claves, el Ejecutivo tiene mucho poder, y eso también se lo, se lo debemos de la Constitución del 2008. No olvidemos que cuando llegó Correa al poder, lo primero que hizo... Él, eh, ojo, que Correa llegó sin asambleístas. Alianza País llegó sin asambleístas en, en, en, el, en las elecciones del 2006-2007. Llegó sin asambleístas y lo primero que hizo... Porque eh, yo estoy en contra del sistema, soy un outsider. No puedo llevarme a asambleístas si es que soy un outsider. Tengo que ir como el redentor y ese redentor que hizo mandar una consulta popular para hacer una asamblea constituyente, o sea, diseñar una nueva constitución que sea amoldable al poder ejecutivo. Acordémonos lo que hizo con, con la Corte Suprema de Justicia, acordémonos que hizo con todas las instituciones del Estado, en las cuales hizo eh, cumplió sus sueños totalitarios, en los cuales... Eh, el Tribunal Electoral se amoldó a lo, que, a lo que decía el presidente. Todas las instituciones se amoldaron a lo que decía el presidente. Destituyeron a todos los que se, a todos los congresistas en ese tiempo que se opusieron a una nueva constitución, fueron destituidos y fueron reemplazados por unas nuevas figuras que eran seleccionadas directamente por el presidente de la República. Entonces, si es que tenemos ese sistema vigente, las cosas no pueden esperar que cambien. Y eso es lo que nos vamos a encontrar eh, con ese mismo sistema, esté quien esté ostentando el poder de aquí a, al 7 de febrero o en la segunda vuelta. Sí, y fíjate que no solamente se trata de la cantidad de poder que ejerce el, el presidente a través de, de la, poder gobernar por decreto ejecutivo, sino que la presidencia, y bueno, el ejecutivo en general, porque todo es jerárquicamente inferior al, al presidente, es el mayor, el que mayor rubro de gasto público tiene, 98% del gasto público en el Ecuador es, es de, de la función ejecutiva. Tienes ministerios, secretarías, eh, un montón de entes eh, que no caben en esas categorías, que dependen y son directamente subordinados al, al ejecutivo, en donde básicamente pueden empacar todo el Estado con gente afín a, al correísmo y a la, o, y lo que sea que yo creo que, no estoy seguro si es que Lazo estaría dispuesto a hacer eso en caso de que él gobierne, y yo creo que no lo haría por una cuestión de principios, sino que aplicaría un, una cuestión más meritocrática, más, eh, más justa, por así decirlo, y no, no llenaría con su gente o con gente afín en, en instituciones públicas que dependan del, del Ejecutivo, lo cual va a ser un problema porque de todas formas los progresistas, los socialistas siguen enquistados en, el, en, en la burocracia. Entonces tienes si una burocracia que no te va a responder a las necesidades que intentes plasmar en un distinto plan de gobierno al que, que no responda ante, ante los deseos de Correa o bueno, del grupo de Puebla o incluso a los caprichos de Arauz. Arauz puede que se le, le haga exactamente lo mismo que Lenín Moreno a Correa y se se rompa con él, se se distancie de él si es que llega a tener poder. Puede la ser la posibilidad del poder. La razón de escoger a Arauz es porque Rafael Correa confía en que eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque Arauz es una persona, solo viéndola las expresiones faciales que suele tener en los debates, en, en, en todo el recorrido preelectoral, vemos que es una persona que no tiene absolutamente nada de carácter. Y esa persona sin nada de carácter lo que hace es subordinarse al líder. Él ya estuvo dentro del, del gobierno de Correa, estuvo adelante de secretarías, estuvo adelante del Banco Central, y se ha mantenido en bajo perfil directamente por órdenes de Correa. En el gobierno de Correa la gente hacía lo que Correa decía. Así de simple. O sea, la jerarquía era absoluta en ese, en ese sentido. Y por eso vemos que, ¿por qué poner un candidato tan malo? O sea, porque es un candidato muy malo. ¿Por qué no poner a Rabascal primero? Y es precisamente por eso. Rabascal, en un escenario de, de presidencia, yo a él lo veo distanciándose de Correa. Arauz no. Arauz yo no lo veo distanciándose de Correa. Él en serio se lo cree le, este punto del, de la revolución ciudadana. Entonces... Hay que ver también esos pequeños detalles por los cuales se van seleccionando los candidatos. Yo eso, eso es uno de los errores gravísimos que le veo a Creo. ¿Por qué? Porque a, a Creo también le veo, a Lazo le veo. Más que más que Creo, aquí se tiene que hablar no de los principios, no de los partidos, sino del personaje que está detrás de esto. El personaje que está de esto, detrás de esto es Lazo. Y Lazo tiene un... ...problema con su ego, ese ego de que él tiene que ser el presidente, es tercera vez, pero él tiene que ser presidente. Y creo no se ha dedicado, por ejemplo, a formar figuras, a formar una carrera política fuerte, una carrera política clara... ...en el cual tengan opciones fuera del lazo, fuera del candidato, y eso es uno de los problemas de la mayoría de los partidos políticos en el Ecuador. No crean figuras políticas. Creo es un partido tipo empresa en el cual... el el gerente máximo, el presidente de la empresa es el que dicta todo y yo voy a ser el presidente es una de las fallas que yo por ejemplo le veo a Creo Sí, o sea, es, el, es el modelo cultural ecuatoriano de, de partido político que de hecho va a pasar lo mismo de ahí hay los partidos de alquiler que tú reconoces claramente quién es el líder, como por ejemplo en este partido de, de Washington Pesantes o en el partido Justicia Social en donde quiso lanzarse Álvaro Novoa en el propio partido que sea el que en el que opere Correa porque Correa puede operar en al menos cinco o seis partidos distintos si es que se le muere la opción original que era Alianza País entonces eh, o sea, se suma por ejemplo con Celi también que es un partido eh, caudillista y a tarde o temprano esos partidos eh, se acaba el liderazgo del, de la persona que lo, que lo administra, que lo maneja, que lo fundó y el partido muere y dejaste de tener partidos ideológicos, que fue lo que pasó antes del correísmo y durante el correísmo, la muerte de, de los partidos ideológicos. Uno no se acuerda en el Ecuador, pero uno tiene una, una figura parecida a Lazo en el siglo XX, que fue Raúl Clemente Huerta, que de hecho también fue candidato por el partido liberal, o sea, tal cual el partido liberal. El Partido Liberal murió eh, más o menos al mismo tiempo que el Partido Conservador, 2001, y para el 2011 ya estaba en el proceso completamente cerrado en el, en el Consejo Nacional Electoral. Y ves que hay partidos que no tienen una ideología muy clara, simplemente sirven para eh, proponer candidatos, eh, tienen siempre las firmas para poder entrar. O sea, es un, el sistema electoral ecuatoriano es un sistema que no permite una verdadera participación política de, de las personas y más bien... Sirve para que los mismos de siempre, aquí voy a hablar de un caso muy concreto que es Bill Andrade, que es una candidata de la izquierda democrática que ha estado, creo que, décadas en política, sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y tú vas a ver esos personajes en otros partidos y llega un punto en donde ya no es agradable. Porque la persona que tiene un poquito de perspectiva política dice, ¿por qué siguen los mismos en las papeletas? ¿Por qué yo, que podría participar, no estoy participando?, eso me parece un poco adecuado. Creo si ha se si ha involucrado a gente nueva, de verdad nueva, en, en sus cuadros. Y muchos conocidos míos también suma, Pero son gente que de, realmente vemos que ya han hecho carrera. Al menos eh, carrera política privada para poder entrar en, en política. Y depender ahorita de la gran elección. Tenemos que elegir a este candidato a presidente porque si no estamos vamos a estar como Venezuela. Es, es una decisión muy dura porque dice... ¿Por qué tengo que votar yo? Y encima es, ¿por qué tengo que votar por un candidato con el que no me identifico completamente, que es Lazo? Y para preservar la, la estabilidad del país. Porque la opción es votar por un indigenista que, si es que lo, el sector indigenista se asocia con él una vez que tenga poder, podríamos estar en una situación similar a la de Camboya con los gemeres rojos, que de hecho fue un poco la inspiración de las protestas de octubre de 2019, o profundizar el modelo correísta, que a la final es el mismo modelo que aplicaron Chávez, Maduro, que aplica eh, que aplicaron los K y Alberto Fernández en, en Argentina, que intentó aplicar Evo en Bolivia, que es un modelo que termina empobreciendo enormemente al, al país, a la población, eh, un modelo que además, cuando ya no tiene mucha, mucha dirección moral, eh, olvida cualquier tipo de... de cuestiones esenciales y comience a promover no solamente el aborto sino la ideología de género y demás que es lo que está pasando en Argentina. Con Correa hay que tener no mucho. Correrá muy conservador. Hay que tener mucho ojo en lo que en lo, en lo que dijiste antes que es un es un modelo que empobrece pero es un modelo que empobrece a la posteridad. Esos modelos se basan en el consumo el consumo y el consumo y el consumo para tú consumir si no produces, tienes que endeudarte. Y ese es el problema. Por ejemplo, cuando vino Correa, en los primeros periodos lo que hicieron es comerse el capital ahorrado. Ya nos acordaremos, de un Correa, diciendo cómo se les ocurre tener la plata debajo del colchón. Esa plata hay que sacarla y hay que dinamizarla y hay que empujarla al mercado y ya, al mercado y el consumo interno. Después, cuando vinieron los precios del petróleo, unos precios del petróleo en los cuales el Ecuador hubiera dado el salto que necesitaba para el desarrollo, que no lo hizo, se consumieron esa plata. Y aparte se consumieron la plata del futuro, o sea, con deuda, de es un sistema de lo cual Margaret Thatcher lo describía muy bien, el socialismo fracasa cuando se acaba el, el, el dinero de los demás. Y eso es precisamente en lo cual se basa estos estos modelos populistas y al correísmo, en el discurso como tal, hay que enmarcarlo dentro de lo que es eh, el socialismo, o lo, los principios más o menos marxistas de división de, de, del, del bueno y el malo, el, el opresor y el oprimido y todo eso, pero en términos en, de propaganda y de manejo económico se ajusta más de lo que es un modelo fascista. Ya, O sea, el, el Ecuador lo que se basó principalmente es en esto del amigo-enemigo y en un sistema sí, de propaganda sí, sí. y en el manejo económico fue tal cual un modelo sí. destinado al, al manejo fascista de la economía, que es el modelo fascista, no es un modelo marxista en el cual, que sí fue el de Venezuela, en el cual expropie se pasen a las... Eh, la producción a las manos del pueblo y que el proletariado, aquí no fue eso, porque aquí no se expropiaron las cosas, más allá de, de ciertos asuntos puntuales. No, era corporativismo. Exactamente. Y cuando había, tú tienes había... un corporativismo, tienes un manejo de la economía en el cual, cuando estás dentro del ciclo, cuando estás dentro de ese ciclo, pegas un salto obviamente porque estás consumiendo capital. Estás consumiendo capital sí. en la economía y ese consumo hace que la gente pueda comprarse un nuevo carro, que la gente pueda comprarse una nueva televisión, te alcanza más para ir al supermercado y se crea una fantasía en el cual el país está avanzando, porque el país estaba avanzando, entre comillas. ¿Por qué? Porque estabas consumiendo capital. El rato que se te acaba el capital y viene la época de los ajustes, ahí es el problema. Ahí entra en el problema cuando el, el, el problema de los populismos comienza a desvanecerse, La de ilusión. Sí, o sea, con, con, con el correísmo lo que tenía era un modelo que formalmente no atacaba la propiedad privada, y de hecho, formalmente, la propiedad privada está reconocida como derecho a nivel constitucional, no como un derecho fundamental, pero sí como un derecho constitucionalmente protegido y pues tienes ciertas cosas protegidas, libertades individuales protegidas igual a nivel constitucional, pero formalmente es eso, ya a nivel práctico, en el ejercicio del poder y del derecho, tú tienes un montón de normas, de regulaciones adicionales que te impiden hacer cualquier cantidad de cosas de manera libre. O sea, para abrir una empresa en el Ecuador, tienes una figura que se incorporó... ...por causa de la pandemia... ...y ya con Lenin Moreno... ...pero armar una empresa en el Ecuador... ...es uno de los trámites más largos y costosos... ...que hay no solamente en la región... ...sino en el mundo. ¿Y, tú y ¿tú por qué crees que es eso, Hugo? Es que está... Es, ...yo tengo mi propia teoría acerca del, ...de por qué sucede eso... ...que comienza con la propia estructura... Y, y ...jurídica de la Constitución... ...y cómo se proyecta todo esto en el sistema... ...en, el, en todo el ordenamiento jurídico... ...pero más allá de eso... Tienes facilidades para los que están dentro del círculo de, de Correa, o bueno, el círculo de poder en general, porque luego vimos que esto se extendió con, al, con asambleístas y con altos funcionarios. Yo voy a hacer un caso muy concreto que fue el de el de Fabricio Villamar. No me acuerdo de qué partido era, creo que él entró en alianza con Creo, pero luego se... se él entró se independiente, con, me parece. o Entró independiente. Y Fabricio Villamar, él, él se aprovechó de ciertas facilidades que les daban a los políticos, a los asambleístas, hasta con tarjetas de de discapacidad para poder importar automóviles a menor precio entonces tú ves que hay un modelo que al, a la persona de a pie, a la persona que no está asociada a las figuras con poder político de turno o bueno, a las que siempre han estado con poder o al gran capital en el Ecuador que también es un problema el gran capital apoya al partido que tenga poder independientemente de su ideología y tienes este, estas estructuras que hacen que el individuo de a pie, así común y corriente la persona que va en bus la persona que trabaja todos los días para sobrevivir, para poder comer, estén cada vez más empobrecidas y cada vez más sujetas al, al capricho de, de quien pueda ostentar poder, sea un burócrata, sea un político, mientras que ellos tienen mucha más libertad. O sea, es, más que socialismo, el, el sistema y el modelo Correoista era un modelo profunda y eminentemente fascista. sin sí, el, el elemento nacionalista, Correa le valía absolutamente el nacionalismo, porque lo que quería era constituir una suerte de, de confederación o de sistema político internacional con, con países afines dentro de dentro del, la misma ideología socialista del siglo XXI, populista, y que tuviesen conceptos más o menos similares. Eran sobre todo países hispanos, pero también habían caribeños, hubo acercamientos con Irán, hubo acercamientos con, con países de que realmente son considerados de promotores del, del terrorismo, promotores de, de, de, o sea, que atentan contra el orden liberal internacional. Entonces, eh, poner, re, regresar a eso es un riesgo porque el Ecuador volvería a estar no solamente en una situación económica deplorable en la que ya está, la pandemia nos afectó más, sino regresar a una situación política interna de abuso y a una situación política externa de acercamiento con países parias. Entonces, la, la decisión es fuerte. A mí yo, yo le veo el lazo muy similar a lo que es Biden en Estados Unidos. No quisiera, hecho, no quisiera ser tan duro, pero pero sí. De hecho, creo, de hecho creo eh, si es que tenemos que ponerle un símil, y si es que tenemos que ver sus socios internacionales desde el Partido Demócrata de los Estados Unidos. De eso sí. no, no, hay, no hay ninguna duda. Y hay una cosa, o sea, el, el tampoco es que hay que idealizar al modelo que estaba antes de, de, de, lo que, de lo que vino Correa, porque fue ese modelo principalmente el que puso a Correa, el que mediante... Eh, cagarla en, eh, en palabras crudas es lo que puso a Correa y todos estos populismos en la región, en el poder ¿cuál es el sistema? un sistema netamente mercantilista, en el cual esas pequeñas oligarquías económicas, concentradas de poder junto a las oligarquías políticas configuran lo que Correa mismo hablaba y que existió y existe que se llama partidocracia eso no lo podemos... Eso no lo podemos negar. existe una partidocracia. O sea, los partidos políticos en el Ecuador es eso. O sea, lo que te decía antes, desde el líder del partido y lo que diga el líder del partido y la bancada. No sé para qué tenemos tantos asambleístas, si es que es lo que diga el líder del partido y el líder de la bancada, los que tienen que todos los que estén atrás votar ese, en, ese, en ese sentido. Entonces, ¿para qué tenemos tantos asambleístas? Pero bueno, ese modelo anterior en el cual nos movíamos eh, era un modelo que... Correa también lo llamaba la partidocracia con la larga noche neoliberal. Esa larga noche mm. neoliberal ni fue liberal ni fue nueva, porque el mercantilismo da. de toda la vida aplicado a las condiciones del, de finales del siglo XX, que es lo que tenemos en todos nuestros países, que ya te digo, oligarquías económicas que hacen colusión del mercado, gracias a oligarquías políticas que dan privilegios de operación, en los cuales son los únicos competidores dentro del mercado. Eso es lo que encontró Correa y Correa lo único que hizo fue reconfigurar esas, esos poderes económicos que habían. De hecho, con Y Correa, los poderes políticos. Los poderes económicos han, no estoy tan seguro porque hay gente que se ha mantenido y que siempre se va a mantener con, con estabilidad y con riqueza en el país. Sí. Pero la estructura política, los actores Pero políticos algunos que eso fueron sí cambiado, cambiaron. O sea, o sea, por sí, ejemplo, sí, yo sí. digo, el, el, eje, el eje de poder económico en Cuenca, en la época de Correa, subió demasiado. Ya sabemos que no son los sí, políticos, sí, sí. Lo, los, los poderes económicos cuencanos. Subieron tanto y son poderes que ni siquiera están en la palestra pública. Y son los que más se beneficiaron en la época de Correa. Incluso los bancos. Incluso tenemos que... Todo Correa no es que era la lucha del de este redentor contra los contra los ricos malvados. No, fue una lucha del, del, del líder despótico contra ciertos grupos económicos que no estaban alineados a su eje, uh -huh. sino que tenían otros grupos económicos que sí se alinearon a su eje. De hecho, nos acordaremos que Correa fue a pedir plata a Lazo para su campaña en, en, en su primera campaña. Entonces vemos que esta unión poderes económicos con poderes políticos simplemente se reconfiguró por ejemplo qué pasó en Venezuela en Venezuela fue mucho más simple quitemos todos los todo a los poderes establecidos a los a los, los grandes a las grandes industrias y pongámonos nosotros eso fue lo que hicieron en Venezuela así simple y sencillo pero aquí el ejército, aquí no ha político. cambiado aquí Ajá, lo que aquí ha pasado es que se ha han crecido ciertas Ajá. no pero es que el ejército en el Ecuador no ha tenido un papel tan predominante, sobre todo desde la vuelta a la democracia con 2 y demás, como para ser un actor político importante. O sea, tiene su importancia, pero es una importancia secundaria porque es una importancia subsidiaria. El, el ejército, las Fuerzas Armadas no van a intervenir a menos que el país en sí mismo esté en, esté en crisis y esté al borde de la desaparición. La, las Fuerzas Armadas no intervinieron con Correa... Y no van a intervenir con, con el candidato que gane, que yo espero sea, sea Lazo, porque y aquí va mi reflexión. Con Lazo tenemos cuatro años para estar en paz, para poder reestructurar la economía, reestructurar el sistema de partidos. Eh, a nivel personal uno puede ahorrar un poco, si es que tiene trabajo, eh, pues eh, son cosas que a uno le van a dar cierta estabilidad y tiene cuatro años de respiro hasta para poder ver qué pasa a futuro. Con una persona como Arauz, uno tiene que tener la seguridad absoluta, la total certeza de que el gasto público va a reiniciarse desde el día uno. Y no va a ser un gasto público que se pueda compensar con ahorros o demás. O sea, no... no, De reservas como para poder sostener gasto público como lo, como lo hizo Correa con el precio del petróleo elevado que tuvo sino que directamente va, va a desdolarizar si es que tiene la oportunidad. Entonces ese es un gran riesgo. O sea, nadie o muy pocos hablan del riesgo que hay de desdolarización con Arauz, pero esa es la, la principal institución que va a atacar cuando se dé cuenta que ya no puede robarse ni siquiera las reservas de los bancos para poder financiar gasto público. Y ni siquiera es gasto Exacto. público con utilidad social. Va a ser gasto público para pagar a proveedores atrasados para pagar un gasto ejército corriente. de burócratas y, y para enriquecerse ellos mismos. O sea, hay que hay que ser honestos. Hay gasto público con utilidad social, armar carreteras, armar hospitales. No tenía que okay, haber corrupción en eso, hubo artísima corrupción, pero con Arauz no va a pasar eso. No hay gasto público con utilidad social. Lo que va a haber es gasto corriente y va a haber mucha más corrupción porque van a disponer de, de menos tiempo y de menos recursos para poder hacerlo. En el mejor de los escenarios, en el mejor de los escenarios de los cuales nos encontraríamos con una presidencia de Arauz, es que no pueda llevar absolutamente ninguno de sus propósitos porque va a tener la contra dentro de la, de la asamblea. Y con un 50% del país en contra, actuar sobre decreto no se lo van a dejar pasar muy, muy bien que digamos. Ese es en el mejor de los casos. Obviamente van a pasar muchas... Eh, caotizaciones en la economía, que capaz se logren eh, enderezar otros cuatro años siguientes, o sea, en el 2025. Es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, que es el que me temo que podría pasar con Arauz, en este tema de la desdolarización, que obviamente lo pusieron en la palestra pública porque es algo que es algo que te resta votos. Es algo que te resta votos pese que él no ha hablado precisamente de vamos a desdolarizar, de hecho él habla de vamos a fortalecer la dolarización, pero su modelo en el cual quiere fortalecer la dolarización, entre comillas, significa que vamos a secuestrar la salida de dólares, ¿ya? Vamos a secuestrar subiendo, disparando la, el impuesto a la salida de divisas, con lo cual tú vas a tener que forzarte a consumirlo de adentro. ¿Cuál es el otro eje de eso? desconocer las deudas, desconocer la deuda principalmente con el FMI. ¿Por qué? De porque nuevo. la de China no, la de China no puedes hacerlo, porque la de China sabes que los chinos no están con juegos y los chinos son los que te pueden prestar capital sin ponerte condicionalidades como te las pone el FMI. Es como FMI, que bueno, si, sí. que, si es que no me las devuelves pues bueno, me las pagarás con adelantos petroleros, si es que no me puedes dar adelantos petroleros, entonces me puedes dar eh, cierta infraestructura sí. en tu país, o sea, ese lo O lo oh, derechos, los derechos de uso, derechos <risas> de pesca, que Exacto. también han hecho sí. eso, eso hacen en Asia y en África, sobre todo. Ajá, Pero... sobre todo en, en África. Eh, para terminar esa idea, el punto es de que el problema de la desdolarización no puede ser por decreto, porque la gente no se lo va a permitir, porque la mayoría de la gente acepta el dólar, el 96, 98% de la sociedad ecuatoriana. El problema es que tú puedes quebrar el sistema financiero a propósito y en el momento que tú quiebres el sistema financiero, tú no tienes otra opción que sacar un decreto o un estado de, de excepción en los cuales tú tienes que manejar apunte de decreto y decir, señores, y comenzar con la retórica. Unos cuantos banqueros avariciosos están truncando la, el gobierno progresista y no sé cuánto, por lo cual hemos decidido migrar hacia una nueva moneda porque no tenemos otra opción, porque es la única forma que van a poder restituir los pagos, eh, cumplir con las obligaciones financieras. Ese es el verdadero peligro. Es, y ahí eso sí puede es ser. Ese es el gran el riesgo. riesgo. Exactamente. Sí. Porque la gente no Ahora, va a dejar... No va a dejar de, de aceptar el dólar. Mientras la gente acepte el dólar, habrá dolarización. Pero si es que te ponen trabas a la salida de capitales, si es que te ponen trabas a esa tenencia de dólares, ahí está el gran problema que podríamos tener en un futuro con Arauz. Sí. o sea Por eso, y aquí creo que hay que, hay que dar una pequeña cuña publicitaria, un poco de... de... El proselitismo es el voto racional, el voto consciente, el voto responsable en el Ecuador es un voto por lazo, no porque uno sea lacista o porque uno sea liberal o porque uno sea conservador de derecha, eso es aparte, de hecho lazo para una persona más de derecha, para un conservador de cepa lazo no es suficiente y los elementos eh, más liberales, más progresistas que puedan estar dentro de su propio partido son suficientes para que uno diga no, yo por lazo no votaría. Pero es más fácil, y yo creo que he tuiteado esto, es más fácil poder ser oposición en un gobierno estable, en un gobierno que no consume y que no gasta de manera disipada, en un gobierno que no actúe irresponsablemente tanto con el con el poder que ostente como con la economía, hacerlo en un gobierno donde ni siquiera tengas garantías eh, acerca de tus, propias, tus propios derechos, de tus propias libertades. Con Arauz vamos a regresar a una, a una estructura de poder muy similar a la del correísmo en donde para tener ejecuciones extrajudiciales y para tener arrestos simplemente por ser disidente político va a pasar, puede ser muy similar al caso de Venezuela tal vez distinto porque el Ecuador es un país culturalmente distinto nosotros no somos caribeños y nosotros no tenemos las dinámicas de, de las dictaduras militares caribeñas que sí pasó en Venezuela pero nosotros sí tenemos tendencia a elegir caudillos y a que los caudillos nos den pensando y nos den gobernando nuestras vidas enteras. Entonces, con Lazo tal vez no vamos a tener eh, una figura fuerte en el poder y tal vez no estemos de acuerdo en todas las propuestas que, que salgan de su partido o que salgan incluso de la propia presidencia. Pero con Lazo tenemos la seguridad de que no va a ser un gobierno irresponsable. Y ese es el, la, el gran voto que uno tiene que elegir. O sea, si es que uno tiene miedo de volver a un modelo como el correísta, en donde no te dejaban ni siquiera saber qué querías estudiar en la universidad por exámenes como el ser bachiller, en un modelo en donde no podías abrir una empresa, en donde no podías ganar mucho porque no tenías trabajo ni siquiera, que es lo que le pasó a muchos conocidos míos y de mis padres, o un modelo en donde no ganes mucho pero tengas trabajo, estés ocupado, en donde puedas ahorrar un poco en donde tengas más acceso a productos de, de todo el mundo que sean cada vez más baratos, en donde al menos no se te persiga por pensar distinto, por publicar un artículo en donde digas el gobierno es malo y el gobierno debería pensar más en la gente, con si va a pasar eso, con Lazo no totalmente de acuerdo creo que podemos cerrar más o menos con esa idea, yo me pongo sí. en el punto de que votar por Lazo hay que tenerlo en cuenta esto. Votar por Lazo no significa que, para, lo, para los soñadores lacistas, escúchenme bien, cuatro años de un gobierno de Lazo, no se va a cambiar este país. Eso creo que quiero que lo tengan. No, no se va a cambiar el país en cuatro años. Para cambiar un país como tal, se necesita un largo periodo en el cual se tengan unas políticas concretas Políticas concretas y profundas, las cuales enderecen el país y podemos aspirar a un cambio real en unos 20 años. Yo digo, veamos el ejemplo que tenemos en países como Irlanda, en países como Estonia, en países como Nueva Zelanda. Esos son los países a los cuales debemos apuntar. Veamos cuál era su situación en los 80, en los 90 y veamos cuál es su situación ahora. A eso debemos apuntar. Esas son las políticas las cuales pueden sacar un país adelante, ¿ya? Pero en cuatro años no se cambia absolutamente nada sustancial. Puede enderezarse el país en una dirección, pero no es que va a haber un cambio radical de, de, de un día para otro. Eso quiero que lo tengan muy claro. Y si es que deciden votar por lazo, también, como les dije antes, cada día una sociedad civil fuerte, una sociedad civil debe hacerle frente al poder. Ese es el espíritu liberal, hacerle frente al poder, esté quien esté. Y aquí, o sea, yo como ahora como como también tenemos muchos católicos, muchos conservadores y tradicionalistas, yo les digo, eh, Lazo puede ser liberal, pero Lazo al menos personalmente es mucho más conservador, y en ese sentido no vamos a tener miedo con las políticas que se impongan el esquema social no va a llegar, no se va a degenerar tanto como lo podría hacer Arauz. Arauz tiene la misma tendencia que los que los caen en Argentina, y con Arauz cualquier clase de, cualquier clase de política social progresista va a pasar. Es, él es abierto en sus posturas. Correa tal vez pueda tenerle frenado un poco, pero cuando Arauz se dé cuenta de que tiene poder él de manera personal y que no es el esbirro de Correa, él va a proseguir con cualquier política progresista que le ...que se le dé la gana. Entonces, Lazo no va a cambiar el país. Creo no va a cambiar el país y ningún asambleísta de partidos de derecha va a cambiar el país. Lo que van a hacer es evitar que el país continúe en el camino a la entropía en el que ya está. No van a evitar completamente, sino que van a frenar incluso. Entonces, el voto responsable es... ...queremos irnos más rápido y con más fuerza hacia el desastre... ¿O queremos tener cuatro años en donde podamos frenar esto y tener un plan de respaldo para lo que llegue a pasar en el futuro? Lazo es una opción en este momento ya de emergencia. Y creo que solamente pensar en la posibilidad de supervivencia del país y de las personas dentro del país es suficiente como para apoyar a un candidato que no es malo, no es bueno, pero es lo mejor que hay en este momento. Totalmente de acuerdo. Bueno, Hugo... Muchísimas gracias por haberme Justo invitado cerramos. y espero que les haya gustado también a la audiencia de Libertario. Muchas gracias con todos y pues suscríbanse a Navarra Confidencial, suscríbanse a Libertario, nuestras páginas en Facebook, en YouTube, aquí en Instagram y les veré pronto. A Andrés le invitaré en otro momento para uno de los directos que tenemos en, en YouTube, pero por ahora como era un poco importante el tema, lo hicimos en, en Instagram para que sea más rápido. Nos vemos. Gracias con todos. Nos vemos.